A ver los avances y logros en materia de igualdad de género en el siguiente reportaje. Mamá, ya somos iguales. Vamos a abordar lo que serían los objetivos. Aquí no, no, no, vamos vea, Lo que vamos a hacer entonces va a ser esto: Iguales. Iguales. Iguales. No, mi amor. Todavía nos falta. Para alcanzar la verdadera igualdad, hay que eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. 15 UCR. Televisión con sentido.